Mira, el caso se encuentra, realmente estamos, eh, la señora está ya detenida, está desde el lunes eh, temprano de la mañana, fue eh, detenida. El caso se le va a conocer a la señora en medida de coerción en la fiscalía ordinaria, en este caso la unidad de violencia. De aquí de Duarte. La niña está protegida, está salvaguardada y se le están ya realmente protegiendo de su derecho. Es una situación muy lamentable. Yo creo que ya como sociedad nosotros eh, ojalá ahorita conocerse el caso, se lleven todas las consecuencias del lugar, porque eso, eso ya se está haciendo costumbre, la situación de maltrato infantil y no es no es así entonces yo creo que como sociedad debemos de, de, de, de poner un alto a esa situación esta niña que hay un que decía quiero vivir quiero vivir entonces realmente es muy muy lamentable pero ya se están dando los pasos del lugar El, 3.09, parte 1 y 2 de la ley 2497, que es violencia intrafamiliar, y también con la ley 396, en su parte, la 136, en su artículo 396, eh, lleva penas privativas de libertad, 5 años, 10 años. Es una es un hecho que realmente es muy... Por la, se trata El hecho es grave por la situación que se da entre madre a hija, que es igual que se contempla con la ley 2497. La niña, que, que expresó? O sea, ¿cómo se cómo está en los actuales momentos? Bueno, imagínate, es una situación, tú sabes que los niños son niños y ahorita mismo tú corrías un niño y realmente se le olvida, pero son situaciones, son esas escuelas que se van marcando y que al paso del tiempo eso se va desarrollando. La niña se encuentra en, unas, en un hogar estable, en hogar estable, y estamos dando los pasos del lugar para que ella tome realmente su rehabilitación, porque esas son cosas que se van marcando y se van produciendo ya a, al paso del tiempo. La advertencia que le hace esta Procuraduría a los padres o a otro tipo de personas que quieran Mira, oh, la advertencia es el ejemplo de que esta señora realmente se le va a dar curso y se le va a llevar más allá, porque es una acción pública. Es una acción pública que realmente tú no necesitas el consentimiento de las partes, de, lo, de los de los de la parte involucrada para tú seguir.